Bueno, bueno, mi gente totera, sin más comencemos con la segunda parte del video prometido. Y lo que quedó pendiente era... Si no has visto la primera parte del video de los terrenos en HD aquí arriba, les dejaré una tarjetita para ir directamente al video en la descripción. Bien sin más empecemos pues, ahí les estaré mostrando imágenes de cada tema, para que ustedes de frente entren a la página oficial de Facebook VIP Dota y puedan instalarlo en su Dota 1. Son 6 temas que les traigo y el primer terreno se llama Zodiac Hood. Segundo tema con el nombre Yelio Roger. Tercer tema llamado Alliance Hood Cuarto tema con el nombre Entidad Radiante. Quinto tema llamado Mineral Radiante. Sexto y último tema con el nombre Bosques Familiares. Recuerden que su instalación estará en la página oficial de Facebook Dota, es muy fácil su instalación. También les invito a dar me gusta, compartir el video y suscribirse si les gustó el contenido, para así nunca se pierdan ninguno de mis videos y seguir aumentando nuestra comunidad dotera. Gracias por su apoyo mi gente. Bien ahora sin más les haré mención de lo que les tengo preparado para la temporada de navidad. Antes quiero enseñarles estos skins 2D. Como pueden ver yo les había explicado en el vídeo de la semana pasada estos skins no son para RGC o jugar, sino son skins creados o dibujados por mí con una aplicación de Play Store, les enseño porque quizá les interese tanto como a mí crear los skins de Dota 1. Es una aplicación muy completa y se los recomiendo mucho, y es todo absolutamente gratis pueden crear sus skins muy personalizados, y como pueden ver este skin de Mars está muy perrote, ustedes creen que Dracolich saque uno igual? o será muy parecido? Yo creo que sí, y ya que estamos hablando de Mars de una vez, les menciono las sorpresas que vendrán para navidad, les dejaré tres skins de Mars completamente jugable en RGS más mapa navideño y courier Santa Claus con renos voladores XD, también haremos sorteo de skins y más premios que estoy aún pensando, si les gustó el video suscríbete, da me gusta y comparte a todos tus grupos de Dota 1 para aumentar nuestra comunidad, y como siempre gracias a los suscritos y fieles al canal y a los que se suscribirán, muchas gracias mi gente. Hoy llegamos a los 200 suscriptores y estoy muy feliz crecer juntos en este canal No te olvides pasarte por el canal ya que estoy muy seguro que el contenido será mucho de tu interés Bueno hasta un próximo vídeo mi gente totera, Chao